Eh, no solo llega Randy bien lastimada la OEA, llega bien desprestigiada la figura de su secretario general, que es un matiz nuevo que en este análisis debemos tener en cuenta. Porque hasta ahora se hablaba de la OEA como organización. Sin embargo, eh, hay dentro de la propia OEA posiciones divergentes, fuertes, con su secretario general, eh, Luis Almagro. Que dicho sea de paso, es contradictorio porque fue electo en el 2015... Reelecto en el 2018, pero que ha tenido una postura sumamente injerencista, más allá de los límites que por sentimientos políticos se puedan adoptar en determinados momentos. Por ejemplo, eh, Pavel mencionaba el golpe de Estado en Bolivia. Cuando Bolivia acude a la OEA precisamente para que resuelva la situación de que no se dé una provocación en medio de las elecciones con el presidente Evo Morales y el sector opositor de Bolivia, que es muy válido que exista ese sector de oposición y fue reconocido por Evo Morales, pues no fue la OEA quien mandó la comisión. Fue Luis Almagro quien dio la orden a la comisión de la OEA que se presentó en Bolivia para que sin prueba alguna dijera que había fraude y que esto facilitara los intereses no solo de la oposición venezolana, sino también de determinados sectores de la derecha, incluso estadounidenses presentes en ese momento en Bolivia. Y hay que tener en cuenta algo, no solo es Bolivia... Eh, no podemos olvidar el caso de otro de de los países, o sea, de uno de los países excluidos de esta cumbre, que es el caso de Venezuela. Desde el 2015 hasta el 2017, cuando Venezuela presenta su renuncia a la OEA precisamente por la cantidad de ataques que estaba siendo sometido por la posición injerencista de Luis Almagro, se produce 11 intentos por parte de la, de la Secretaría General de atacar eh, o denunciar o criticar a Venezuela a instancias de la OEA. De estos 11 intentos, uno eh, fue promovido por Colombia y 10 por Luis Amaro. De estos 10 intentos, solamente uno tuvo éxito y fue un éxito parcial. O sea, si uno analiza estos detalles en síntesis no podemos extendernos por el tiempo, pues nos damos cuenta que no se trata solo de la OEA, que se trata de una posición de descrédito dentro de la propia OEA, dentro de su secretario general, al cual el propio Consejo de la OEA, que es el cuerpo de cancilleres que conforman los países de la organización, muchas veces no están de acuerdo con lo que promueve este personal. En el